Prédicas del Pastor John Velasco a través de Cristianos en la Gloria. Y en este momento escucharás una palabra guiada por Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, maravilloso Rey de Gloria en esta mañana, Dios, en este día, Padre, queremos presentarlo delante de Ti, Señor, queremos decirte que Tú eres grande, maravilloso, eres poderoso, Dios de Israel. Amado Cordero, gracias por habernos hecho libres, por haber allí quebrantado las cadenas de iniquidad que teníamos. Gracias precioso Jesús por tu amor, por tu misericordia. Gracias Espíritu Santo por guiarnos a toda verdad y por direccionarnos aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Queremos clamar, Padre de gloria, Señor. Queremos allí, Señor amado, Padre, acercarnos a ti más para oír, Señor amado, y escuchar tu preciosa voz, Dios de Israel, que para pedirte, mi Rey. Por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamamos para que tu gloria, Señor, se mueva y para que algo poderoso y sobrenatural tú hagas, Señor amado, en este maravilloso día, día de gloria y de bendición con ustedes, su amigo y pastor, John Alexis Velasco, de la Iglesia Cristiana Restauración Barat. Gloria al Señor. Hoy hemos venido a traer una palabra para su vida. Amén. Hoy venimos bajo el tema, Gloria al Señor, atravesando los valles. Gloria al Señor. Y vamos a comenzar, Gloria a Dios, hablando del Valle de Sombra de Muerte. No sé si tal vez has escuchado o has visto personas atravesar este valle este valle es un valle doloroso lo encontramos en el salmo 23 4 en este valle solo vemos dolor enfermedad pérdida robos angustia y tristeza tal vez tú te identifiques con este valle querido oyente querido amigo amiga querido conciervo. tal vez tú has pasado también por este valle de dolor al ver cómo las personas se burlan del Evangelio, cómo menosprecian la palabra de Dios. Ese dolor que sentimos en nuestro corazón cuando llevamos una palabra a alguien y se burlan, la menosprecian. Tal vez has pasado por este valle de sombra de muerte, atravesando cualquier circunstancia de enfermedad, de dolor. Tal vez has perdido algo que te ha dolido en tu corazón. Tal vez te han robado algo. Acuérdate que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Tal vez has, has pasado por angustia, por tristeza, querido amigo y amiga. Si tú rimashira kanda baba saya, has estado pasando por momentos difíciles. Este es el primer valle allí que vemos, el valle de sombra de muerte. El segundo valle es el valle de los huesos secos. Cuando hay un enfriamiento, amigo amiga, dice la palabra de Dios que el valle de los huesos secos, esos, ese valle de los huesos secos es cuando has dejado el Evangelio a un lado, te has enfriado, ya no oras, no ayunas, ya no te congregas, ya no te hablas con otros hermanos en la fe, sino simplemente murmuras, señalas, criticas. Habla de tu pastor, de tus hermanos de la, de, de la iglesia, habla de tu familia, escuchas aún palabras que son desagradables y te burlas, te unes a conversaciones necias. Ese valle de los huesos secos, amado, amada, representa el cristiano que vuelve a las cosas del mundo. Ese valle de los huesos secos, si te va bajando a mi mashita, taraba va Representa a grandes ministros que han abandonado las filas del ejército de Dios y se han vuelto en pos de las cosas del mundo, mandará Ese valle de los huesos secos, rindaríbasaya, es donde Solamente ves desierto, Solamente ves allí recuerdos del pasado Y dice me acuerdo cuando yo predicaba Me acuerdo cuando yo ministraba Me acuerdo, solamente me acuerdo Me acuerdo y me, me acuerdo Pero es necesario Mindar y vasaya, pasar por estos valles Porque aunque tú no lo creas Dios te está fortaleciendo en esos valles El tercer valle amado Amada Shindarabasaya es el valle de la visión. Y allí lo encontramos en Isaías 22, 1 y 2. En este valle Dios nos muestra la visión, lo profético... Tal vez tú has estado escuchando Palabras, gloria al Señor Has estado escuchando algún profeta Has estado escuchando una palabra Bíblica que te ha tocado Que ha tocado tu corazón y tú dices Voy a caminar sobre esa palabra Gloria al Señor Lo profético mueve, linda reabasaya La presencia de Dios en nuestra vida Querido amigo y amiga Lo profético te hace llevar Gloria al Señor a algo poderoso Y sobrenatural, lo profético Hace que tú avances, linda arriba cuando tienes una visión, caminas sobre esa visión Cuando allí crees en algo poderoso Tal vez Dios te, eh, te dijo que serviría, administrarías tu gloria Servirías en su presencia, etcétera, etcétera Pero usted comienza a caminar sobre esa visión profética Cuando recibes una palabra cuando allí escuchas un devocional y dices, esa palabra es para mí, ahí estás en el valle de la visión. Bienvenido al valle de la visión. Bienvenido al valle, iglesia, donde el valle de sombra de muerte ha pasado sobre el valle de los huesos secos, ahora comienza a recobrar vida, y donde tú comienzas a levantarte yo siento personas que están allí gloria al Señor, que han atravesado el valle de muerte, el valle de los huesos secos, y se encuentran ahora en el valle de la visión profética, aleluya yo siento ministros de Dios que han recibido una palabra en el altar aleluya, donde el Dios de Israel es allí ministrado, les ha hablado de algo poderoso que tiene para sus vidas, yo siento que hay familias que han recibido palabra allí, profética, visión, para que me entienda el valle de la visión, como lo dice Isaías 22, 1 al 2, traerá algo poderoso sobre tu vida, querido amigo, amiga, querido oyente, usted que nos escucha en las diferentes partes tanto de Colombia como en otros países, queremos allí decirte, gloria al Señor, camina sobre la promesa, lo que Dios ha declarado, ha hablado sobre tu vida, eso se cumplirá, aleluya, el propósito que Dios tiene contigo ha de cumplirse, linda arriba, Saya tal vez has estado pasando momentos difíciles amigo, amiga, pero este es un tiempo para que avances, es un tiempo para que allí puedas ver la gloria de Dios descender sobre tu vida, este es un tiempo de gloria, es un tiempo poderoso, este valle iglesia, amigo amiga, te va a levantar, este valle de la visión, te va a llevar a un encuentro nuevamente con el Señor, a un encuentro poderoso a un mover de su gloria donde entenderás que todo lo que has hecho para el Señor no queda inoperante. Sí, amigo, amiga, ministro, tú que predicas, tú que avanzas, tú que te esfuerzas, no es inoperante lo que hace, amigo. Lo que tú haces para el Señor tiene su recompensa porque el Dios de Israel no se queda con nada, aleluya. Y Él es quien es Dios, Santo de Israel. Yo siento tu presencia, lo que Él ha declarado para tu vida. Cumplirse, mujer tú que estás Pasando por aflicción allí en tu Casa, tú que estás pasando por Momentos difíciles, acuérdate la Palabra que te dio el Señor Babasaya, porque de este Valle de muerte y valle de Angustia y valle de los Huesos secos, has de salir para Allí proclamar la palabra del Dios de Israel, hay un joven allí pasando Por un momento difícil Pero el Dios de Israel comienza A mostrarle la visión, amado Dios te va a volver a respaldar nuevamente Tú que predicabas y hablabas del Evangelio Este es un tiempo para que te levanten, Nina, arriba, saya. Hay hombres y mujeres de altar Que han dejado apagar el fuego Pero ahora el valle de la visión Les recordará, les traerá memoria Lo poderoso que tiene el Rey para sus vidas Hay algo poderoso, Santo de Israel Y ya culminamos con esta palabra de fuego Esta palabra de poder, poderosa Nina Arriba vasalla sobre tu vida, porque quiero decirte, bienvenido al Valle de Veraca, bienvenido al Valle de Bendición, amén. Dice la palabra de Dios en segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 26, 20, 26, 20, 26 de segunda de Crónicas, aleluya, el cuarto día se reunieron en el Valle de Veraca, y allí agradecieron al Señor, por eso llaman a ese lugar, el valle de Veraca Hasta el día de hoy Hay un valle, amado, amada Que está allí todavía activo Sobre tu vida, mi manida Hay un valle Que está comenzando a traer Gloria sobre tu vida y es el valle De la bendición, dice que Estos hombres duraron cuatro días Recogiendo el botín No te voy a declarar o no te voy a decir Que son cuatro días, pueden ser menos Pero tú vas a comenzar A recoger lo que has sembrado para el Señor Señor, lo que allí has allí avanzado mandará Vasalla. Estás en el valle de Veraca, bienvenido a Barac, bienvenido a Baraca, bienvenido a Veraca, bienvenido a Veraca, bienvenido, bienvenido al valle de la bendición. Bienvenido a ese valle donde tus esfuerzos no quedan en vanos, donde tú mirarás como tus enemigos caerán uno por uno y la recompensa viene del Dios de Israel. Amado, amada, consiervo, consierva, querido oyente, gloria al Señor, amado joven, amado allí adolescente, usted que escucha este devocional, esta palabra en las diferentes partes, área Nindarea, Bakhandarabashi, Babasaya, queremos allí orar por ti, queremos decirte que... Es estos valles han sido para que tú avances en el caminar con Dios. No te quedes estancado, estancada. No te quedes stand by. Vamos, es el tiempo de seguir hacia adelante. Y es el tiempo de creer que tiempos mejores vienen. Lo pudo ver allí el rey Josafat. Tú y yo lo veremos también. Bamba andar a Baba Baba Saya. En el nombre de Jesús, bendito Rey de Gloria, Señor en el nom entonces Josafat y el ejército de Judá fueron a llevarse el botín y encontraron entre los cadáveres mucho ganado, riquezas, ropa y joyas muy valiosas, más de lo que se podían llevar, gastaron tres días recogiendo el botín porque era muy grande, el cuarto día se reunieron en el Valle de Beraca y allí agradecieron al señor, por eso llaman ese lugar Valle de Beraca hasta hoy, sea agradecido, sea agradecida, dale gracias al señor por que él es misericordioso contigo y ha extendido su manos para bendecirte el valle de la bendición padre gracias te doy bendito rey de gloria por cada oyente por cada persona padre que se encuentra en las diferentes partes señor amado padre escuchando una palabra de aliento señor para su vida hoy queremos bendecirlos en el nombre de jesús señor clamamos padre por los que todavía no han no te han reconocido como su único y suficiente salvador amigo amiga quiero que allí me acompañes a hacer esta oración de fe si todavía no has a, allí aceptado al Señor como tu único y suficiente salvador quiero que allí rindará bajan araba mandere bebe bebe baba saya allí dispongas un tiempo glorioso y repite esta oración padre yo reconozco que te he fallado reconozco padre que he cometido falta, falencias pecados, que me he apartado de ti, dile, yo reconozco, Padre, que he hecho cosas desagradables delante de ti, mi Dios, pero hoy te pido, Padre, para que borres mi nombre del libro de la muerte, lo inscribas en el libro de la vida, te pido bendito Rey de Israel, para que allí me dé las fuerzas para continuar, dile, yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, mi Rey, vamos, es, es el tiempo de recibir a Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino en el nombre de Jesús. Y Jesús es el que te va a guiar con su Santo Espíritu al Valle de Verac. Así que bienvenido eres al Valle de la Bendición, amigo, amiga, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, clamo por cada oyente, Dios, cada persona, Señor amado, Padre, que allí escucha, Señor amado, Padre, estos devocionales, estas palabras, aunque cortas, Dios, harán efecto, porque hoy hemos lanzado la semilla, Dios, ese grano de mostaza, Señor amado, no quedará en el aire, Padre, guarda cada oyente, bendice cada familia, Señor, trae sanidad donde había enfermedad, Señor, trae restauración, Oración Donde había maltrato y abandono, mi rey Y mueve este bendito rey de gloria, Padre De una manera poderosa y sobrenatural En el nombre de Jesús de Nazaret Padre, trae aceleramiento sobre cada familia y muévete, Señor amado, Padre, más a favor de tu pueblo Padre, gracias porque tú eres grande, eres maravilloso Bendecimos, Señor amado, Padre, la iglesia cristiana Cristianos en la gloria, Señor, a nuestro pastor Carlos Serrano Señor amado, a su esposa, Señor amado, su ministerio, Dios de Israel Y este programa radial que llega a diferentes partes, Señor Donde sabemos que la palabra no queda inoperante Bendito Rey de Israel, te damos gracias, Señor, por este día en el nombre...